porque, Sofía, hay novedades con respecto al acusado. Exactamente porque minutos antes de las 18 fue imputado por el fiscal Gustavo Pirrelo bajo la calificación de homicidio agravado por mediar violen violencia de género en concurso ideal con homicidio agravado por el vínculo conocido como femicidio uh -huh. eh, lo cual arriesga prisión perpetua con esta calificación recordemos que eh, cuando estas personas son eh, llamadas para ser imputadas eh, en realidad le dan la oportunidad para declarar en este caso él no prefiero. ...prefirió declarar, eh, lo cual eh, sí lo hizo, a ver, la declaración la hizo... Eh, ante la tía y su hermano y gracias a eso es que el hermano fue directamente a la comisaría 36 y lo denunció eh, por la muerte de Jessica Holguín esta mujer que fue encontrada sin vida, atada de pies y manos y con eh, algunos, eh, con mecanismos de estrangulamiento, es decir que la habían asfixiado pero todavía resta el resultado final de la necropsia no como así también analizar otras pericias que se recogieron en el lugar de los hechos que van a ser importantes para determinar algunos detalles de cómo sucedió este esta situación ¿no? que terminó con la vida de esta mujer Sofía, con la declaración de los familiares vos recién hablabas del hermano y sí. de una tía que los dos refirieron a la justicia que él fue el asesino Casi que la, la investigación no tiene demasiada tarea que hacer. Exactamente, pero bueno, restan el resultado de esas pericias que también son importantes para determinar eh, al, algunas eh, ultim, algunos últimos detalles para poder eh, saber cómo ocurrió este hecho, ¿no? Sobre todo, qué pasó con eh, Juan Manuel Tarrés en, durante un periodo de tiempo, ¿no? Entre las 18 del domingo como también las 2 del día, de la, diríamos, las 2 de la mañana del día lunes, que fue cuando él llega a la casa de la tía allí en el departamento de Guaymallén. Y ahí le había dicho lo sucedido. Claro, le habría le confesado. Confía, exactamente, le confiesa que había matado a su expareja. Uh -huh. Algo que también ha comprobado la justicia en las últimas horas, es que no habrían tenido contacto en el último tiempo. Eh, por lo tanto esto, esto que se decía claro, que por ahí que se habían tenido algún que otro contacto, no, no al parecer al mes, no fue así. Al parecer no, eh, y esto también es un indicador ¿no? de que la situación entre ellos no estaba de, del todo bien. Recordemos que él ya tenía denuncia previa sí. por violencia de género, que la, quien había sido la denunciante era Jessica Holguín, por lo tanto el contexto en el cual era, estaba la pareja era un contexto eh, conflictivo, difícil, no y es por eso que todavía se sigue investigando para poder llevar adelante esta causa que seguramente llegará a juicio.